Saludos cordiales, prisliners de todo el mundo. Os está hablando Luis en directo, en vivo, desde Madrid, como todos los días. Eh, estamos aquí para, mientras dure esta situación, todos los días os hacemos un directo. vale Hoy eh, vamos a ir en positivo y, y quiero invitaros, o sea, el gobierno español le, le, le querría pedir, y quiero invitaros a todos vosotros que firméis la petición, que regularice a todos los inmigrantes que están ahora mismo en españa no sólo a los que tienen 18 a 21 años y quieran ir a trabajar en el campo que eso está muy bien vale sino a todos los inmigrantes porque son el sector más vulnerable en estos momentos que hay en españa y si no los regulariza como ha hecho portugal muy bien hecho y ahora es el momento con el bicho este que tenemos el virus este pues no sé cómo van a, a protegerse lo tienen vamos muchísimo más difícil o sea que le pido a todo el gobierno español que por favor es un buen momento para regularizar a los inmigrantes que están irregulares en este momento en españa a todos vosotros PRIXLINERS os voy a invitar a, a que firméis una petición que os he puesto el link debajo de este vídeo ya os la voy a leer para que la veáis lo ha organizado cea que es la comisión española de ayuda al refugiado y os leo la petición luego ya pasamos con los tertulianos que están en el salón esperando vale pero es que esto es importante que lo hagamos dice en el contexto actual de emergencia sanitaria mundial provocado por el covid es fundamental que se garanticen los derechos de todas las personas que se encuentran en el territorio español, con especial atención a aquellas más vulnerables, como son las migrantes en situación administrativa irregular y las personas solicitantes de asilo en espera prolongada de resolución de solicitud, que hay unas 100.000 personas que están esperando la resolución de su solicitud de asilo, ¿vale? solo de asilo. Es importante recordar que la oficina de asilo acumula actualmente más de 100.000 expedientes de asilo pendientes es necesario que los derechos de las personas migrantes en situación administrativa irregular se vean garantizados para ello es urgente que se ponga en marcha un proceso de regularización que les permita acceder a sus derechos en igualdad de condiciones al tiempo que se reconozca el valor de las aptitudes dedicación y compromiso que pueden aportar a la sociedad española os estoy leyendo el comunicado y os invito luego a que lo firméis es muy sencillito poner el email está debajo de este vídeo tanto si lo veis ahora en vivo como si lo veis luego el vídeo lo podéis hacer pero hacerlo por favor hacerlo si estás viendo luego el vídeo para el vídeo firmalo que es poner el email el nombre y poco más y llega a cear y cear se lo hace llegar al gobierno vale y si estáis ahora en vivo pues casi también os diría que lo firméis ahora mismo y luego volvéis a entrar en el chat ahora para la tertulia ¿vale? y poner un like por fin eso no se me olvida total que por todo eso pedimos al gobierno español que siguiendo la estela del gobierno portugués y la recomendación del consejo de europa ponga en marcha medidas de regularización extraordinaria con el fin de garantizar los derechos de las personas extranjeras en españa prilines os invito a que firméis la petición de cea vale eso es lo que os quería decir sobre todo Ah, y algo que no se mir mirta mirta que siempre estabas en Zoom. Ahora en Zoom hay que poner una clave. Pues, y todo el que quiera entrar a Zoom, la clave para estas semanas es 8.90. Os lo digo públicamente porque a Zoom estáis invitados todos los que veis los vídeos de PrisLine, tanto si los veis en vivo como si los veis luego. Vale, entonces, Mirta y todo el que quiera participar. Que sepa que la clave es 8.90. Ahora mismo no entréis, porque cuando empieza el vivo, tengo que cerrar el salón para que haya un orden. Pero mañana, a partir de las 8.30 hora de Madrid, lo vuelvo a abrir. El que quiera entrar y participar en la tertulia, pues 8.90 en la clave para estas semanas. Y Mirta, que he visto tu comentario y se me ha olvidado responderte. Es que Mirta antes entraba mucho y, y no se sabe la clave, ¿vale? Bueno. Os voy a dejar con los tertulianos que están aquí. Yo voy a dar difusión en las redes sociales, por eso es importante que estéis siempre suscritos con la campanita activada, ¿vale? Porque así la propia aplicación os avisa. Y en Telegram tenéis toda la información también que estamos las 24 horas. Entonces, mmm, firmar la petición, ¿vale? Prilines, ¿quién me había dicho que quería participar primero, Milton? ¿Eras, no? Sí, Luis. Venga, pues todo tuyo, Milton. Pues yo de antemano quiero agradecer por esta, esta petición que van a hacer porque nosotros que conocemos somos una gran familia de PRIXLINE y somos pues la mayoría latinos y somos inmigrantes en este país y hay algunos que no estamos regularizados en este sentido. Nosotros podemos aportar antemano una gran calidad humana para salir adelante de este bicho. Para poder salir adelante... Y poder ayudar a, a, a producir esa pandemia, a, perdón, a, a mitigar esta pandemia y a, a poder. A luchar contra a esta malas pandemia, malas. ¿verdad, Milton? Eh, correcto, sí, señor. Suscribo, suscribo plenamente la gran calidad humana que tenéis. Que yo, en este año que os estoy conociendo, de verdad, y os lo digo con el corazón, me tenéis impresionado. Me tenéis impresionado de la calidad humana y las ganas de trabajar. Gente claro, como nosotros, vosotros necesita españa nosotros podemos ayudar a salir adelante de la economía de este país que nos ha abierto las puertas para poder tener un mayor futuro eh, Individualmente o colectivamente tener un gran futuro y poder seguir adelante en este país y podemos aportar demasiado digo yo y sería muy bueno que todos los PRIXLINERS del mundo que nos puedan ayudar con esa firma para hacerlo llegar al gobierno les recuerdo, Milton, a todos los prelines del mundo que veáis este vídeo, tanto ahora en vivo. Si lo veis en vivo, salir un momento del chat, en el, está debajo el enlace, firmarlo y seguís en el chat. Y los que lo veis luego, parar un momento el vídeo, está debajo, insisto, el enlace, firmarlo y firmar la petición para el gobierno español. Cuanto más lo firméis, más caso nos va a hacer el gobierno español. Portugal lo ha hecho pues que españa que no se quede detrás estas personas necesitan ser regularizadas porque el virus no distingue y, y si no ellos no van a poder recibir ninguna ayuda ni nada y ellos lo que quieren es poder trabajar y muchos de ellos quieren ir a trabajar al campo y están dispuestos a arriesgar su poner en peligro su salud con su mascarilla y están dispuestos a ir a aportar por lo tanto lo necesitamos pero para eso es necesario que el gobierno español lo regularice y estoy convencido que el gobierno español lo puede hacer perfectamente. Perdóname, Milton. No, no, no. Simplemente también dar una, un apoyo para esa iniciativa que estás generando y ojalá pudiéramos todo el mundo que los que, nos, los que nos esté viendo aquí en este canal de YouTube poder que esto llegue al gobierno y se pueda aprobar porque definitivamente eso de 18. A 21 años es algo como muy limitado. Y muy limitado, mismo, muy limitado. ¿sabes? Yo no sé por qué han puesto. Hombre, eso que lo arreglen ya mismo, vamos, que están haciendo decretos todos los días. Sí, Luis, sí, sí, totalmente de acuerdo. Venga, ¿quién quiere participar? Que le doy la. Los cabiles, venga, Ricardo ha levantado la mano, ¿no? Y ahora pasamos a Don Alberto, que está en la sala. Ricardo, te invito y luego ya va don Alberto y luego ir levantando las manos. ¿Vale, Prilines? Sí, yo lo que quería saber, Luis, es si estando fuera de España también lo podemos firmar eso, no hay problema. ¿Todo el sí, mundo? lo podéis firmar también. Ok. ¿Vale? Sí, sí. Estoy de acuerdo para darle, bueno, hoy o mañana quizás uno... Hay puede que dar trabajar. apoyo. Ahí nos tenemos que apoyar todos. Los Prilines, que quien no sepa qué son los Prilines, los Prilines somos ciudadanos de todo el mundo. Nos unimos aquí a ayudarnos, y no somos de ningún tipo de. yo qué sé, o sea, nos ayudamos sin ánimo de lucro y ya está. ¿Vale? Somos personas interesadas en progresar, que muchas veces estamos que los políticos no nos están gestionando bien los recursos, y, y nos unimos aquí a hablar, a hacer los vídeos y ayudarnos entre nosotros. Cada uno aporta lo que puede. Ok, ok, sí, sí, está bien, está bien. Y aparte tienen que ser sensibles los gobiernos. Tienen que ser sensibles y, y, y hacer las cosas, hacer las cosas, no tanta televisión y hacer las cosas, sí. que luego los ciudadanos no somos tontos. Puede intervenir el que quiera. Venga, y ahora damos a Don Alberto. Antes de que pasara este pregunta bicho, al Pero de uno en uno, de uno en uno, por fin Venga. Quiero hacer un libro. Yo aporto algo más y ya te doy la palabra. Antes de que pasara el bicho. En España, los inmigrantes como yo, como todos los perilines, estamos viendo pues la mayoría, nosotros aportábamos el 6,4% de la economía española legalmente y irregularmente aportábamos un 10% a la economía española. Eso es dicho en un estudio que yo leí. Así es. Entonces, ahora más que necesitamos ya por esta pandemia y por todo esto, necesitamos... No, no la Aportáis versión. un montón. Siempre lo hemos dicho, Milton. Si no fuera por vosotros, pues ¿quién iba a cuidar a nuestros ancianitos? ¿Quién iba a recoger la, la recogida ahora? Que además de 18 a 21 años no van a, a conseguir 80.000 personas, vamos seguro. O sea que a regularizar a todo el mundo y os necesitamos totalmente, porque en España no hay natalidad. Mira, voy, voy a hacer una cosa. Voy a dar paso a Don Alberto, que tiene algo preparado jurídico, y luego ya le vais preguntando o vais aportando lo que queráis, ¿vale? Venga. Quiero don hacer Alberto. pregunta al letrado, ¿vale? Sí, pero vamos a dejar primero que haga su exposición, Jorge, ¿vale? Porque él se lo ha preparado, y luego ya le preguntas. Bueno. Venga. Venga, Don Alberto. Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿Qué tal? Don ¿Cómo Alberto. ¿Cómo estáis? Nada, no, no, hoy os estoy escuchando y, bueno, pues eh, segundo la idea tuya de de la regularización de todos los extranjeros que se encuentren en España de forma, digamos, o bien que tengan la tramitación pendiente de sus eh, regularizaciones y demás. Y aquellos otros extranjeros se comprometan a, a colaborar y a levantar lo que puede ser la economía de España, que se presume que va a estar bastante tocada después de la del, del levantamiento y avanzamiento del estado de, de alarma. Entonces, bueno, lo que pasa es que todo esto, pues pasa por una regulación normativa, debe de ser normalizado, no puede ser barra libre para todos, tiene que ser lógicamente, eh, pues eh, bien. Portugal digamos, lo ha hecho, bien. don Alberto. Portugal lo ha hecho. Sí tomar como medida y como digamos ejemplo Portugal y las recomendaciones de la Unión Europea. Pero básicamente yo coincido contigo Luis que son personas que son encantadoras, que son muy trabajadores y que este tipo de perfil pues hace falta para bueno pues para ahora la que se nos viene encima, ¿no? Porque bueno ya solo en el sector primario que es en el campo eh, hace falta cerca de 80.000 personas. Entonces bueno pues espero que el gobierno os oiga oiga estos vídeos y que bueno pues que regularicen a y, los y, extranjeros y, que... y don alberto que tiene que ser lo del campo ya porque es que si no se va a echar a perder la cosecha o sea esto tiene sí, que hacerlo en esta próxima semana porque si sí, no la cosecha sí. se va a echar a perder no las asociaciones agrarias ya se lo han dicho al gobierno que con 18 a 21 años no van a cubrir y los paraos, vamos que con lo que han aprobado que está muy bien es un paso está bien, pero tiene que ir a más como ha hecho por pues y igual y entonces verás como recogemos toda la cosecha conseguimos las 80.000 personas y podemos exportar la cosecha también a europa y podemos conseguir que en españa ahora no suban los precios de los productos agrícolas y no quedemos desabastecidos así que el ministro luis que no me acuerdo el apellido pero me acuerdo que se llama como yo que tome no lo vale. que pasa, Luis, que todo esto coge con el paso cambiado. Eh, ya, ya, pero no igual sé. que. Ya, pero lo pueden hacer, ¿eh? don Alberto. Si hay es, voluntad sí, política. Sí. Y yo no soy de ningún no. partido, ni de uno ni de otro. Perfecto pero es un buen bien. momento. Es un buen momento Perfecto. para demostrar hacer las cosas. Porque no, no quiero hablar más de lo del bicho, de cómo se ha gestionado lo del bicho. No quiero criticar, no. quiero ir en positivo. Mira, yo creo que vendrán los momentos ya de criticar. Y afortunadamente el momento de cambiar de equipo de gobierno, que a todas las luces es. Un... No, no, no está a la altura de la pero, pero hoy, don Alberto, oh, le pido que no me critique usted mucho hoy, por lo menos en este vídeo al gobierno, no, para no, que nos haga caso. No, porque... Todo lo contrario. Tampoco. Lo contrario. Pero no, si lo digo si vosotros me conocéis, sí, sí. pero no, vamos bueno, a ir de... De presión, y Mira, vamos y... a. Héctor ha levantado la mano, supongo que le Déjame, quiere preguntar. Ya te brevemente termino. No, venga, sí, venga, sí, venga te, brevemente. Te venga. venga. Eh, no, que, que en el ejercicio de la libertad de expresión entiendo que ya habrá momentos de criticar y habrá momentos de. De decir las cosas, pero yo creo que ahora nos coge a todos con el paso cambiado, con lo que dices tú, las cosechas y todo esto en materia del sector primario va a ser pues muy precipitado todo, pero verdaderamente la intención lo que debe de ser es que, bueno, pues aquellas personas y si que afectan un perfil básicamente de vulnerabilidad y de dudosa solvencia que puedan estar aquí en España, extranjeros de toda digamos condición, que puedan tener los papeles regularizados y una tramitación rápida y sencilla, evidentemente con, con un compromiso y con una regla, una, unas reglas Dicho esto, bueno, pues y quería hablar de tres cosas muy brevemente, que las dejo ahí, luego ya me preguntáis. Sí. La geolocalización de las personas y la inteligencia artificial, el, Vamos. Tema, de Venga, sí, dilo, dilo. el tema de los alquileres y, la, y, y lo que es la, la moratoria en el tema de renta, vale, y los microcréditos y luego un poco, lo, eh, digamos, lo que ha dictaminado la Abogacía del Estado en materia del Real Decreto, en el artículo 7 del Real Decreto 430, 463, perdón. En materia de la tipificación y las competencias para sancionar. Perfecto, sector, ¿no? vamos a dejar pero esos cuatro no, puntos. Sí, sí, sí, no, ahora, ahora no nos, es nos es explica. Brevemente. Vamos a hacer un breve, un breve turno de preguntas a usted y luego nos los desarrolla, Eso. ¿vale? Para darle un poco de dinamismo. Eh, ahora va a ser bueno. Jorge, pero vamos a dar primero a, los, a las personas nuevas. Héctor, te activo. Te activo. Activa. Venga, ahí estás, Héctor. Actívate el audio y pregunta. Y haz tu pregunta, venga. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches Héctor. Hola, hola. Preséntate, dinos dónde estás y eso. Eh, yo estoy aquí en, en España, en Madrid. Eh, ¿Cuánto llevas de... en España, Héctor? Yo vi, llegué el 11 de marzo con... con Justo, mi... vamos, está pillado ver, el sí, bicho sí, en sí, el momento, ¿no? Exactamente. ¿Cómo estás, ¿cómo estás sobreviviendo sí. para que el gobierno lo vea? <risa> Claro, un ejemplo vamos estamos en vivo y en directo un ejemplo que es eh, bueno eh, yo llegué con mi niña el, el 11 el 11 de marzo eh, mi esposa mi esposa ya ya tenía un año un año y, y piquito aquí en, aquí en españa no pero debido a las condiciones de, de el país donde nosotros venimos que es venezuela eh, tuvimos que también terminar de, de venirnos para para España. ¿Cuál es la pregunta que tienes para don Alberto? Para don Alberto. Esto? Para don Alberto. Eh, a mi esposa, a mi esposa ya le, le otorgaron la tarjeta, la, auto, la o sea, le denegaron la solicitud de asilo, pero le dieron la, la este, residencia temporal por razones humanitarias. Sí. Ok. Eh, en el caso de nosotros, como no pudimos hacer nada, ni siquiera pudimos este, sacar la cita para, para la solicitud de, de asilo debido a todo el estado de la alarma eh, lo que quería este, saber era si en el caso de nosotros una vez que se levante todo, el, todo lo que es el, el estado de alarma tendríamos que hacer la solicitud de asilo como tal o ya que a ella le salió lo que es la residencia temporal por razones humanitarias este, se tendríamos que hacer la solicitud es en base a la residencia de, de mi esposa una, Ahora te va a responder don alberto héctor una un inciso esto yo creo prilines en mi opinión que hasta junio aquí en españa no se acaba el, el estar en casa ¿eh? más que nada para que no se pierda lo que hemos hecho hasta ahora Porque... sí, así Sí, yo para que lo calculéis, tú. ¿Cómo estás haciendo? Bueno, que te responda Don Alberto y luego nos dices cómo haces para sobrevivir, ¿vale, Héctor? Le bueno, paso la, la a voz a Don Alberto. Sí. Venga, normalmente. A ver, eh, si tienes, digamos, una solicitud realizada a la administración pública, sea de un asilo, protección internacional, un permiso de armas o un eh, carnet de conducción, una licencia para poder conducir, cualquier eh, digamos eh, petición o procedimiento abierto con la administración pública. Y que haya recaído un acto administrativo firme antes del estado de alarma, la firmeza de ese acto administrativo eh, habría que analizarla porque puede devenir inatacable. ¿Qué quiere decir esto? Te si han dicho que no te conceden el asilo, no te conceden la protección inmunitaria, posteriormente a que alcen el estado de alarma no puedes volver a pedir otra vez lo mismo, porque ya es, digamos, que se dice en derecho cosa juzgada, formal o material. ¿Me explico? Entonces, tendrías que ver qué otras opciones te ofrece el, la regulación administrativa para que tú y tu mujer, tu mujer y tú, o los hijos que tengáis y demás, pues estéis aquí de forma regularizada. Pero vaya por delante que no puedes volver a pedir lo mismo porque es, eh, digamos, eh, eh, el acto administrativo tiene valor de cosa juzgada material. ¿Me he explicado bien? Sí, perfectamente. Ah, vale. ¿Cómo eh, haces, Héctor? Dinos cómo haces para sobrevivir. No, bueno, eh, nosotros eh, solicitamos el apoyo del, del ayuntamiento en cuanto a la parte de alimento, que era lo que nos, nos preocupaba y gracias a Dios no nos están prestando. Nos están ayuda. ayudando bien. Sí, con esa parte. Vale, pues os pues me alegro. ¿Vas a firmar la petición, supongo, no? Sí, ya, ya está. Ya la ha firmado. Bien. Sí. ¿La has firmado? ¿Ha sido complicado firmarlo? No, no, es sencillo. Simplemente entran al, al link que aparece en, debajo del del directo, eh, y ahí mismo les aparece la, la opción para, para leer el, el, el comunicado. Y este firmar. ¿Qué te ha pedido? El nombre y el, y el email. El nombre, ¿no? el email y un teléfono. Perfecto. Es importante que lo firméis. ¿Vale, Prilines? Cuanto más lo firméis, más, más nos va a escuchar el gobierno. Para que os regularice a todos. No solo de 18 a 21 años. ¿Tienes alguna pregunta más para el letrado, Héctor? Sí, este, no, sería este, concluir. Entonces, en el caso de, de mi esposa que tiene que sacar, y tendría que sacar lo que es el, la residencia temporal por razón humanitaria, porque ya se la otorgaron. Eh, entonces ya nosotros no, no haríamos lo que es la parte de asilo, sino se esperaría Ajá. que ya... Eh, Correcto. Habría que, concrete. en ese caso, la residencia, eh, digamos... Eh, eh, por razones humanitarias una vez que eh, la administración funcione la administración pública funcione pues digamos mm, revitalizar el procedimiento o iniciarlo o donde se haya quedado paralizado pero una vez que la administración pública alcen los plazos administrativos ¿vale? vale perfecto pues vamos a darle paso a Jorge ya voy ya los que habéis levantado la mano yo lo voy teniendo en cuenta venga Jorge te puedes preguntar perdóname que no te haya dado paso antes pero es que vale soy muchos. Venga. Te, te, te, lo activas, ¿Te lo activas tú? A ver, ya, ya lo tienes activado, Jorge. Ya tienes el audio. Vale, activo. gracias. Gracias, buenas noches. No, no, no, yo estoy de acuerdo que, te, que le demos la oportunidad a las personas nuevas. Bueno, eh, lo siguiente es para el letrado pasa voy a hacerlo desde las leyes mmm, colombianas pero que son muy parecidas pero quiero de pronto una pequeña asesoría y es lo siguiente en días pasados yo había preguntado porque una sobrina que trabajaba en una empresa de helados les enviaron una carta eh, donde ellos le solicitaban a la empresa una, remu una licencia no remunerada de 15 días la cual nadie firmó cierto como que no les surgió efecto esta situación, entonces les han enviado una carta la cual dice la siguiente, ella tiene un contrato por obra labor y eh, lo tiene a través de una temporal, empresa temporal. Entonces hoy les llegó una carta diciéndole, apreciado colaborador, de acuerdo a la solicitud realizada por nuestra empresa cliente adjunto carta de terminación del contrato a la fecha de hoy, así como orden del examen médico de retiro. Por favor, responder este correo confirmando el recibido y queda enterado de la decisión que se tomó en cuanto a su contrato de trabajo. ¿Esto está permitido, eh, don Alberto? Uh -huh. Te explico. El otro día, bueno, hace ya un par de vídeos, precisamente cuando salió el Real Decreto 430, materia del estado de, de alarma. Disculpe, eh, disculpe, disculpe que la interrumpa. Esto hay que tener en cuenta que es en Colombia, porque de pronto lo estamos tomando para acá, para España, y no es para España. Es para Colombia. Pero ¿Vale? mi, eh, Jorge, don Alberto sabe de derecho español, pero de derecho laboral colombiano... No creo, no, vamos, que no no me corrija que... El ahora mismo. ten en cuenta que cada país en estas cosas es totalmente diferente. Vale. Y, y al... bueno, entonces, de todas formas, yo te voy a decir cómo funciona aquí en España, que no creo que sea muy distinto en Colombia, porque básicamente se respetan los derechos laborales. Mira, aquí en España, con la eh, publicación del Real Decreto, eh, creo que fue el, el, el 11, ¿vale? El 11 o el 10, no me acuerdo ya. Ya tengo un lío de reales decretos y de historias que ya no, no, no me acuerdo. Pero bueno. Eh, el que digamos eh, establecía una digamos vacaciones retribuidas de 15 días vale eh, Este real decreto establece que cuando la empresa usuaria encarga eh, servicios digamos a una empresa de trabajo temporal de acuerdo y en la empresa usuaria decide hacer un expediente de regulación de, de empleo de carácter temporal de acuerdo la empresa de trabajo temporal deberá de hacer lo mismo en su caso para que el empleado se acoja al mismo. No se acoge al, al, al ERTE de la empresa usuaria sino señor se acogería en su caso al ERTE de la empresa de trabajo temporal. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, a ver, Ana, que has levantado la mano, os recuerdo a todos los que estáis ahora mismo en el salón, que queráis hablar, levantar la manita virtual que tenéis, ¿vale? Y yo os voy dando paso os pido eso sí, brevedad todos en las preguntas vale para que dar tiempo a que el máximo número de gente pues pueda participar los que queráis mañana estar en la reunión de zoom tenéis el enlace también debajo vale pero entrar entre las ocho y media y las 9 pm de madrid ahora ya no que ahora está cerrada la puerta para poder hacer el vivo y por favor os insisto firmar la petición tenéis debajo del enlace y os lo he puesto también en el chat vale la petición para que os regularicen a todos como lo quiere hacer el gobierno, pero que os regularice. Pongo de ejemplo Portugal. No tiene que ser igualito que Portugal. Pero la petición es para que os regularicen a todos. Y aparte os pido un like. Ponedme ya también un like. Si os está gustando el vídeo, lo que os damos, os lo damos todo gratis, ¿vale? Solo os pido un like. Tanto si estáis ahora en vivo como si estáis viendo luego el vídeo. Y si lo estáis viendo luego y no estáis suscritos, suscripción y campanita. Que emitimos todos los días en vivo. Y así podéis participar y hacer preguntas al doctor desde el chat, que aprovechar que es gratis, que luego las tarifas bueno, yo no sé. Ah, Te va a preguntar sí. algo... No, es que, con el, que quiero decir, en resumen de lo sí. que me ha preguntado este Venga. hombre, decirle que, eh, bueno, que se parecen las legislaciones porque esto es básico. Es decir, laboralmente el, el trabajador depende para el ejercicio de sus derechos a la empresa de trabajo temporal. Otra cosa es lo que cobra las remuneraciones y los conceptos retributivos de ese empleado de trabajo temporal que se adhiere al, con, al convenio eh, colectivo de la empresa usuaria, pero los derechos a ejercitarlos que los tiene todos como cualquier otro empleado ante la empresa de trabajo temporal, no ante la empresa usuaria. Perfecto. Ahora te va a preguntar Aníbal, que ya está en pantalla. Aníbal, te pones la el audio a ver, a ver, te lo ya puedes preguntar, Aníbal. Ay. No. Ah. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches, Aníbal, que ya te conozco de, de estos días. Vale. Y recuérdale a todos los prilines dónde estás, porque el nombre es Aníbal, pero no sabemos dónde estás. Bueno, yo me me encuentro en la ciudad de Granada. Eh, ya estoy desde enero, ¿no? Ha firmado, Aníbal ha firmado la petición. No, pero ahora que salgamos de la reunión, pues yo diría directamente hacerlo de una vez. Perfecto, perfecto. Con respecto a ese tema, yo hace un mes, un mes y medio el ministro había un run run de que quería pues eh, regularizar gente inmigrante, por lo que necesitaba pues que la economía y con respecto a la, a la seguridad social y las pensiones, quería pues tener mano de obra porque igual necesitaba el, el presupuestar más esa, esa, esa cuestión. Pero es que ahora, eh, Aníbal, es urgente que os regularicen. A todos, es urgente, claro. porque hay un bicho, no. hay un bicho que está matando gente y vosotros tenéis que sobrevivir, y, y, y, y, y, y, y si no, es que no podéis sobrevivir, es que lo tenéis... Claro. Vosotros sí que sois vulnerables. ¿Tú cómo estás haciendo para sobrevivir en estos bueno, días? Yo, no, yo gracias a Dios, pues acá estoy alojado de un familiar y entonces pues estamos pues, bien gracias a dios ¿Qué, ¿sí? qué le aníbal qué le dirías tú al ministro para, para que regularice como ha hecho portugal que se puede hacer perfectamente pues que la verdad pues aproveche que tenemos esta esta pues nosotros que estamos acá en el país que somos eso gente trabajadora que tenemos con, que venimos con ganas de sacar a, adelante el país así como lo comentó milton como lo comentó ayer diana Gente que quiere, pues, eh, que progrese más y que, pues, todos estamos acá eh, dispuestos a ayudar y a apoyar el país, sí, con claro. la mano de obra que tenemos, con las capacidades y con los talentos y profesiones que cada uno tiene. ¿Tú qué edad, qué edad tienes, Aníbal? Tengo 45 años. ¿Tú quieres ir a trabajar al campo, verdad? Sí, claro, sí, porque se, pues se brinda una oportunidad, una, es una puerta que se abre, pues, para todos. Y ahora no puedes, con esto de 18, 21 años, tú te ves con fuerza si has trabajado en otras campañas, ¿verdad? Pues no, en otras campañas no, sino que hace poco pues trabajé que en una en una finca. Pues entonces, pero, pero fue una experiencia bonita y pues que la verdad, pues uno aprende. Y como la vez pasada, pues hablaba Milton, que eso le enseñan a uno, no es difícil, solamente pues es tener la actitud y las ganas y eso después más de más de uno de pele sobra y las tenemos ¿sí? doy fe doy fe que las tenéis claro. yo quería hacer, hacer una pregunta pues de parte de una amiga ella entró con carta de invitación don alberto sí. atento que va para usted la pregunta sí. doctor e ella don alberto ella entró con carta de invitación y la tenía hasta el 30 de marzo uh -huh con este bicho pues obviamente pues le quedaron 17 días eh, pausados digámoslo así claro. después de que pase eso pues ella va a recuperar esos 17 días claro. pero pero entonces la cuestión es la siguiente como el bicho es una ola que va va saliendo o se va expandiendo y va llegando a eh, pues latinoamérica eh, ella por decir algo cuando abran acá las fronteras, hay eh, vuelos comerciales, pero que si allá en Colombia no hay esto, no las tienen abiertas, ¿ella podría prorrogar esa carta de invitación o qué de pronto podría hacer como para que la persona que se la dio no lo multe? Eh, la carta de invitación contiene un plazo, el plazo dentro del periodo de el estado de alarma queda congelado y una vez que se alce el periodo de plazo de, de alarma de estado de alarma pues volverá a funcionar los días que le queden de estar aquí en, en españa eh, invitado por la persona que por el nacional don, don alberto usted hasta cuándo calcula que va a estar el estado de alarma aquí en españa yo calculo que después de lo que hoy esta mañana en el congreso de los diputados de momento hasta el día 26 eso de, de momento y luego va a um, digamos ampliarlo 15 días más yo creo que haz cautela deberían de hacerlo así y yo creo que a mediados de junio finales de junio finales de o sea mediados de junio sí. pero de, de, mayo, el, de mayo de mayo de mayo yo yo ¿Mayo? calculo que para primeros de junio pero sí, sí más o menos de pero forma, más yo entiendo que sería de forma gradual es decir no salir todos a la calle de golpe sino de forma gradual y con unas cautelas y unas prudencias determinadas guantes mascarilla y en fin, poco a poco porque puede que repunte otra vez No, el tema. y entonces perderíamos todo lo que hemos hecho hasta ahora sí, recuerdo a todos firmar la petición por favor para que os regularicen a todos Perdonad que sea pesado pero es muy importante cuanto más firméis, mejor tanto los que estáis ahora en el vivo os he puesto en el chat el enlace como los que veis luego el vídeo lo tenéis en el chat y lo tenéis debajo del vídeo vale venga ¿Querías decir algo más que sí, estaba... o sea, o sea, esa carta pues se puede prorrogar o no se puede prorrogar digamos como le digo no se puede no se puede prorrogar lo que pasa es que lo que se hace es que durante el tiempo que ha estado el periodo de alarma no se cuentan esos días cuentan posteriormente hasta sí. el día que, es, que venza esa carta de invitación si sí. eh, una vez vencida la carta de invitación pues entonces se acabó eh, ese digamos esa posibilidad pero no sí, se sí. puede prorrogar pero por decir algo como algo humanitario que de pronto abran acá el eh, pues las líneas aéreas y en Colombia pues no dejen entrar vuelos internacionales o sea que no puede ya entrar al país eh, podría haber como alguna excepción o algún mecanismo vamos a ver una cosa es que no te prorroguen la carta de invitación o no hayas agotado el el periodo de estar aquí en España otra cosa es que te montes en un avión y que vayas a tu país eso es distinto, o sea, volvemos a lo de siempre nadie os va a montar un avión y os va a mandar para abajo. vuestro país en forma de deportados. Aquí no deportamos. Saludos. Ah, vale. Salud. Bueno, muchas gracias. Nada. Muchas gracias a ti por preguntar, Aníbal. interviene interven. ay, no me sale la palabra. Intervenir sí, sí. cuando queráis, ¿vale? Los que estáis en el salón, si es algo breve podéis eh, abrir el micro y si es algo más largo levantar la mano, ¿vale? Los que veis luego el vídeo suscribiros con campanita y así en los próximos podéis preguntar los que estáis ahora mismo en el chat podéis poner las preguntas en el chat y se las transmitimos a don Alberto que muy gustosamente se ofrece para responderos vale claro que sí Jesús tú que tú que eres español y llevas aquí toda la vida y estás aquí ahora en el salón puedes darnos tu opinión de lo que tú consideres te, te voy a activar el vídeo a ver o sea el vídeo te lo ha activado el sonido ya está ya puedes hablar Jesús Mira luis buenas tardes a todos le recordamos a la audiencia muy brevemente que jesús es un valiente es español vive en madrid y trabaja en un supermercado el centro comercial en un centro comercial en tema de alimentación y es como estas personas que pues, que están luchando y gracias a, a personas como él pues podemos comer todos Mira yo te voy a comentar una cosa yo trabajo para el centro comercial Bueno, ya lo sabéis, lo sabéis llevo 30 años para la empresa eh, nosotros tenemos que, que trabajar directamente para el público y claro tenemos que tener nuestra mascarilla nuestro guantes, nuestras cosas pero muchas sí. veces estamos al riesgo de, de, de contagio de la gente y yo quería comentar una cosa al señor alberto sí. es si por desgracia como estamos llegando a la situación que se está llegando ahora mismo ¿Por qué las empresas están haciendo cada día más ERTES y no se puede control, controlar eso? Perdona, ¿por qué? ¿Por qué no se pueden controlar los, los ERTEs que están haciendo ahora mismo? Porque cada día hay más empresas que están haciendo más ERTES. Bueno, el ERTE es un expediente, como bien indica su denominación, de, de empleo de expediente, de temporal, er, expediente de regulación suspensión. temporal de empleo ¿no? er, sí, expediente temporal, temporal de la regulación de empleo una suspensión del contrato de trabajo incluso de las horas de, de dedicación bien semanales bien mensuales pero y temporal verdad don, don Alberto temporal? es temporal y nada establece la legislación que tenga que ser solo para dos empresas una limitación de por trabajadores o por facturación no hay ninguna segmentación al al respecto con lo cual mmm, eh, Todo el empresario tanto pequeño como mediano o gran empresario tiene el derecho de acogerse a esta medida para salvar su cuenta de resultados Sí, sí, si sí, yo le entiendo a usted pasa que únicamente lo que estoy escuchando cada día más a la gente no si yo hago un ERTE que no pasa nada he hecho la gente pero claro luego es el problema que, que tenemos ahora mismo si están yendo más, más gente al paro va a llegar el momento que no vamos a tener para pagar tanto a ver, el, el ERTE, vamos a ver, el ERTE es. Eh, ya estoy poniendo una cosa. Mira, sí, perdona que, te, eh, que lo hiciste así. No, no, no, no tranquilo, eh, vamos a ver, mira, eh, esto es una suspensión temporal, una vez que se alce el estado de alarma, el empresario debe de contratar a los empleados que tenía en plantilla anteriormente y los que no contrata y tendrá que indemnizarlos, así de sencillo por lo cual pues, pues es una situación estoy... temporal, ¿no? Que le quede claro a toda la audiencia que los SERTE claro, te mandan es, a casa es. para que no trabajes temporalmente, por ejemplo, un sí, sí, yo que sí. sé un bar. Ahora nadie puede ir a los bares, entonces claro. los camareros claro. tampoco, no hay nadie, ¿no? Entonces les mandan temporalmente a su casa, pero con el compromiso que cuando vuelva a poder salir la gente a la calle, esos camareros sí. van a volver a ser contratados lo que está explicando don Alberto sí Luis mejor. pero el tema es que claro la ciudad social va bajando sí sí no claro la... está clara. bueno pero eso es, este es un gran... luego cómo van a financiar los estados todo esto Jesús ya os lo he dicho van a imprimir el dinero los euros que sean necesarios mm. los dólares eso es otro problema mm. que lo vamos a tratar en profundidad pero ahora ahora lo que nos interesa sí, es salir este... del agujero mm. claro pero que no se crea que el ERTE es una estratagema del empresario para deshacerse de ti necesita unas que... garantías ¿no? el ERTE para claro, pues y eh, luego te, luego lo que tiene que hacer el, el empresario es volverte a contratar obligatoriamente no que sepa toda la audiencia claro, claro. los que estáis sí. en españa los españoles que si os han echado por un ERTE según nos claro. está indicando don alberto el letrado eh, sí, claro. os tienen obligatoriamente que volver a contratar cuando se acabe la situación uh -huh. que, ha, que, ha, que ha provocado ese ERTE sí sí y Jesús, yo si creo no que eso te tranquiliza un poco más no claro si nos contratan nos tienen sí, que tienen no, que, que indemnizar ¿Mm? Claro, y si no contratara, tendría que ser la indemnización. Vale, trabajo. ¿sabes? Ya te voy a comentar otra cosa. Eh, la empresa Alcampo creo que quiere contratar gente. Entonces, de momento, que la gente que se quiera meter, tiene que meterse por la información de Alcampo Diles ESA. exactamente, Jesús, dónde el que quiera trabajar en un gran supermercado en España, que sí. tiene además en todo en toda España... Que se ¿Dónde se tiene en, que ir? En Alcampo SEA, directamente, porque se metan en el currículo. Que tiene que meter en la empresa donde es y ya me hacen el currículo lo meten ellos y ya directamente los llaman o no los llaman, claro, ya depende de la gente que vaya. Y Ajá. si y si el gobierno os regulariza a todos, pues mejor claro, lo digo como, ¿Eh? como eh, firmar la petición, insisto Prilines, la tenéis ahí debajo del vídeo, ahora la vuelvo a poner en el chat, ahora paso a las preguntas que estáis poniendo, en las preguntas que queráis para el doctor para el abogado Don Alberto, ponerlas en el chat que se las leo. Jesús, ¿necesitáis urgentemente gente en el campo? ¿Cómo está allí la situación? No, pero escúchame, es una cosa que estaban diciendo, comentando, porque te metes ya por internet. Tú te metes por internet donde ponen el campo, o Carrefour, o Mercadona, y he oído que están buscando gente. Entonces, que se metan ellos directamente, que metan el currículo. Y ya. Y lo Quieres decir, ¿quiere decirnos que en realidad todos los supermercados están necesitando gente yo para he oído trabajar, ¿verdad? Yo yendo, claro. El otro día un preliner lo, lo dijo que le acaban de contratar en supermercados Día. Yo creo que es claro. generalizado. Mercadona sí, también, también he oído yo que está buscando gente. Mercadona sí, cada día están buscando más. Los que no podáis ir al campo a trabajar, tenéis aquí otro sector de trabajo en los supermercados. Sí, campo Don Alberto, ¿todio? le paso preguntas del sí. chat, si le parece. ¿Vale? Sí, sí. Mira, le leo, sí, sí. por ejemplo, mmm, dice aquí Jonathan Pulgarín. Nos dice: Buenas noches, Prilina, el señor Alberto. Tengo una duda. Tengo la primera cita de asilo para el 14 de abril. Por el bicho no va a haber atención. ¿Para cuándo quedaría sí. esa cita? Jonathan Pulgarín. Poner las preguntas. Bueno, gracias por eh, preguntar. Vamos a ver qué te dice, eh, don Alberto. El, el, el funcionamiento de la administración es eh, seguir. Una vez que se alce el estado de alarma, lo, lo suyo, lo sensato, y así funciona la administración, es que las digamos eh, se sigue el orden de prelación de las citas concertadas antes de entrar el estado de alarma. Es decir, si tenías tú una cita para el día 14 de abril, pero por ejemplo, estoy yo antes que tengo para el 13 de abril, pues si se levanta el estado de alarma de alarma el 2 de junio, pues iré yo antes que tú. Yo vale, tengo entendido, don Alberto, ahora sí, usted, que, que, la, que lo que ha dicho usted y que va a ser la propia administración a los que ya teníais cita la que os va a ir reasignando, según el orden que está diciendo don Alberto, las nuevas citas. Que no es que vayáis a tener que volver a luchar para conseguir otra cita, no. no. Los que teníais cita, la administración se pondrá en contacto con vosotros para deciros dónde ha quedado la nueva. Para lo cual es importante que el teléfono que disteis esté atendido y operativo. ¿No, don Alberto? Claro. Técnicamente no sería eh, no sería legal porque eh, si imaginaros que cuando se levante el estado de alarma tenéis que volver a pedir el digamos eh, la cita previa y hacer la documentación necesaria, pues ya no están suspendidos los, los plazos, ya los plazos están corriendo y vosotros os veríais digamos perjudicados en una dilación de los plazos, con lo cual de suyo es que técnicamente cuando se levante el estado de alarma pues se, se, se celebren las citas previas que se hayan concedido con anterioridad. Perfecto, don Alberto. Le paso otra pregunta del chat de YouTube del vivo. Dice Héctor Adria, Adrián Guevara, buenas noches. Saludos a todos los participantes en la reunión. Mi pregunta es para el letrado Alberto con el TIC. ¿Se puede dar de alta en la seguridad social? Nos dice Héctor Adrián Guevara. Gracias por la pregunta. Los que tengáis preguntas, escribirlas en el chat. Los que estáis viendo luego el vídeo, ya suscripción con campanita y en los próximos vivos podéis preguntar. Campanita muy importante para que YouTube os avise. Estamos siempre en vivo. Don Alberto. Bueno, en principio, eh, eh, para darse de alta en la seguridad social. Eh, lo que tiene que tener eso en cuenta es un o eres autónomo o eres un empleado y eh, tienes que tener tu IE correspondiente. Él trabajador. dice con el TIC, ha puesto T y ¿Usted sabe lo que es el TIC? Yo es que no, no lo sé. TIC, a pues, lo mejor que lo he escrito mal. Dice pues, que si con no sé. el TIC se puede dar de alta en la seguridad social. Es que no sé lo que es. No sé lo que es un el, TIC. A mí no el Será el TIE. El TIE, que era ah, claro. el tie. con el TIE no. Tigre, ¿no? necesita también una alguna oferta claro claro claro con eso no puedes darte de alta en la seguridad social porque tienes que ser empleado o, o autónomo Que sí, el o tic es para que lo sepáis eh, no el tic no el, el, el, TIE. el tie es común es el mismo número del nie pero plastificado el número de identificación de extranjero y el TIE es tarjeta de identificación extranjera. Que lo había escrito soporte, mal, yo decía que es el TIC. Claro. El soporte físico. El soporte físico. Mira, te tienes otra pregunta de Kevin Tellez. Dice, abogado Alberto, por parte de mi abuela, yo puedo uh -huh. recibir papeles. Ella es nacionalizada hace 18 años. Quiero saber uh -huh. si la ley de arraigo a hijos puede ser también con los nietos. Dice Kevin Tellez. Ahora mismo en el vivo de YouTube. Kevin estaba el suscrito. suscrito. La campanita le ha avisado y ahora puede preguntar al doctor. Sí. De momento eso es una digamos intención legislativa de nacionalizar, regularizar eh, a los nietos de españoles, pero eh, ahora mismo sería de ley ferenda porque actualmente no hay digamos esa posibilidad. La ley de descendientes, o vulgarmente conocida ley de nietos, estaba en el Congreso, todavía no estaba aprobada y ha quedado en suspenso con esto del bicho está ahí hasta que no la aprueben pues no podemos saber vale pero os recuerdo que todos los latinos que llevéis dos años residiendo regularmente en españa si queréis podéis pedir la nacionalidad española la ciudadanía española dos años no perdón tres años no dos años ya me lío, dos años perdonad, dos años a una persona yo que sé de marruecos a una persona de japón le piden diez años a todos los de Latinoamérica se los pedirían dos años, independientemente de si el abuelo era español o no. Eso mientras aprueben la ley de descendientes es una opción que tenéis. Pero hay que estar dos años regular, ¿eh? No vale estar sí, dos sí. años sin papeles. No. Vale. No. Don Alberto, le paso otra si quiere usted. Sí, sí, sí. La que Venga, dice, por ejemplo, a ver, Merlis a Alfonso. Hola, mi hermano lastimosamente no se informó antes de venir. Y no ha hecho ningún trámite por miedo. Ya tiene aquí más de un año y recién le he comentado lo que he aprendido con ustedes. Él necesita Merlins Merlins al, Merlis Alfonso. Tu hermano no se vio los vídeos de PRISLINE y uh -huh. muchos otros, pero es muy importante que veáis los vídeos antes de venir. Ver un vídeo no cuesta nada, solo uh -huh. poner un like, que es gratis, y te puede ahorrar luego muchos inconvenientes. Se vino su. su ¿qué, ¿Qué le decimos a Merly? Se vino su hermano sin nada, don Alberto. Se vino sin. Sí. Que no ha hecho ningún trámite, porque tiene miedo su hermano y, y, y lleva aquí más de un año y no ha uh -huh. hecho ningún trámite, ni se ha empadronado, interpreto, uh -huh. ni ya. nada. Y, y ahora pretende eh, sin ningún, digamos. Más de, de un cuenta, año, ha no, estado aquí un año. Buscar. Bueno, usted tenía un cliente, creo recordar. 25 la confidencialidad. Sí, sí. No, no lleva un año, llevaba cuántos, cuenta el caso si quieres Llevaba 25 años eh, ilegal en España. Eh, estaba, eh, bueno, era cliente mío y ya pues, sabes que yo me dedico al derecho penal, el derecho penal a muchas ramas, ¿vale? Y estaba, digamos, incluso condenado, en ¿eh? sentencia firme. Y bueno, pues movimos los papeles, hicimos. Mmm, a mí me. Vamos, el procedimiento duró como cuatro o cinco meses, pero este hombre goza ahora de su eh, regularización y de su tarjeta de residencia aquí en España. Lleva 25 años. Aquí. Ilegal. Yo Entonces, no que llevas un año, bueno, también es cierto que bueno, si llevas un año, pues se pueden hacer cosas, pues. Claro, lo primero empadronarse, Merlis. Recuerda que el empadronamiento te va a permitir muchas cosas, ¿vale? Eh, luego, lo segundo. Pero lo eh, segundo es todos los cursos que hayas podido hacer, los sitios donde hayas podido trabajar, el recibo de la, de la renta, el agua, la luz, el teléfono, todo eso, eso eh, se puede hacer algo mira lo que dice raulito díaz mirabal dice hola dice le quiero preguntar si cuando se habla de regularización es que se le daría la residencia y no solo el permiso de trabajo por la situación de alarma raulito díaz estamos pidiendo que el gobierno ahora os vuelvo a poner el enlace en el chat lo tenéis también debajo del vídeo que el gobierno regularice a todos no sólo a los que tienen 18 a 21 años y quieran ir a trabajar en el campo que está muy bien está muy bien pero con eso no sacamos 80.000 personas aparte que no todos podéis ir a trabajar al campo entonces lo que pedimos es que os regularice a todos luego ya como lo haga si os da la residencia o no os da la residencia eso ya que lo decida que lo decida el gobierno pero lo que tiene que hacer es regularizaros a todos portugal os ha regularizado no tiene que ser necesariamente como lo ha hecho portugal pero que os regularice motivo hay un bicho que está matando a la gente y el gobierno ha dicho que no va a dejar a nadie desprotegido pues los que más protección necesitan ahora mismo sois vosotros. Y más que dinero, vosotros lo que queréis, porque todos queréis trabajar, no sois como mi vecino que está todo el día viendo series, 10 horas al día. Vosotros queréis trabajar. Entonces lo que os puede dar el gobierno es gratis, simplemente que os regularice. Que yo estoy convencido que si os regulariza, vais a trabajar cada uno en lo que vosotros queráis y podáis. ¿Vale? Porque yo sé que vosotros no sois unos pedigüeños. Pues a vosotros que os regularice. Os pongo ahora mismo en echar la siguiente petición. Poner preguntas para don Alberto. Y un like por si os gusta el vídeo. Y si lo estáis viendo luego también. La, con regularización. Su la regularización debería de hacerla, entre entre otras cosas, pues para tener controlada toda la mano de obra que está aquí en España. No es que más no es que nada que por eso. Y se ahorraría además resolver un montón de expedientes, que tiene ahí más de 100.000 expedientes atascados, atascados. Dedicar esos recursos de resolver esos expedientes, pues mira, que os regularice ya de un golpe, como ha hecho Portugal, uh -huh. insisto. Digo tanto lo de Portugal, pues para que veáis que se puede hacer y la Unión Europea lo puede hacer. El gobierno de España, pues ya que dice que no va a dejar a ningún débil abandonado, pues que os regularice. Ya está. Uf. Ahora les pongo el, el enlace otra vez, Prilines. Dice, por ejemplo, Bona Feine. Don Alberto dice: Hola, tengo asilo, tarjeta apátrida. No tengo número de seguro. ¿Qué tengo que hacer para sacar número de seguro de la seguridad social? bueno vamos a ver los derechos que tienes tanto como apátrida como eh, asilado eh, es, eh, digamos eh, solicitarlo en la seguridad social es decir tú tienes un número de identificación de extranjero por como apátrida vale y puedes solicitarlo en la seguridad social el número vale perfecto Porque Tienes todos los derechos si vale. quiere usted ver alguna directamente don alberto del chas si no si yo si quieres sí. la sigo leyendo sin problema eh a ver, si segundo, quiere usted ya. elegir tranquilamente no tengo sido partido de tres años. De yo, yo ahora voy a dar paso de ahora cuando eso a Milton, que levantó la mano y ACM, Yo le voy a poner aquí a Bona, ACM, mi WhatsApp y mi email, y me escriba, y yo le, yo le digo le asesoro vale. directamente. Bueno, a Bona y a me quiera escribir, ahí pongo mi número y demás. Sí. Venga, a Diego Campuzano, la pregunta. Y luego ahora era, eh, Diego, ¿puedes preguntar? Y luego, Edison, tienes el vídeo el audio activado. Diego. Uh -huh. Diego, ¿estás ahí? No nos oye, Diego, no sé qué habrá pasado. Había levantado la mano. aquí en una, una, una pregunta que es interesante, que dice... Yo te oigo, Luis. Ah, la pregunta, Diego. Habías levantado la mano, ¿no? No, no, pero quería hacer una pregunta. Pues Pregunta, Bueno, al letrado le quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, eh, a mí me han llamado para seguir, ir a trabajar a Madrid y estoy en Talavera de la Reina. Eh, y me quieren dar un permiso a este, esta persona eh, para que pueda circular, o si me paran por la calle, la policía. Muy lo bien. único que él me dice que que si me paran, o sea, que no diga que estoy trabajando con él. Ahora, si no digo que estoy trabajando con él, van a pensar que ese permiso es falso. ¿Correcto? Uh -huh. Vamos a ver si a ti te dan un permiso para trabajar en una eh, explotación, una empresa, lo que sea. Eh, permiso traer, para Sí, comprar, ¿no? para para trabajar, sí para permiso se refiere don Alberto mmm, lo que te pide ahora la policía que como estamos confinados solo de, te dejan salir si vas a trabajar sí, o claro. si vas al médico o si vas a comprar alimentos si vas a comprar alimentos te piden a lo mejor el ticket de la compra si vas al médico sí. pues a ver la cita y si vas a trabajar lo que está diciendo Diego un, claro. un resguardo eso Jesús ahora nos puede ayudar también porque por cierto el lunes ya este lunes ya en España creo que podéis volver a salir solo para trabajar ya no las esenciales no si no me equivoco claro. Diego verdad sí, sí exacto sí ya, sí. Lunes, ya sí. se puede empezar pueden empezar a trabajar sí. Sí, te digo. ya te la pregunta Bien. está entendida Do, sí. si quiere don Alberto y decimos es, Jesús no, también se está por el ahí, permiso ¿tú? el permiso que te tiene que dar el empleador es un sí. permiso que, te tiene que ir, se tiene que identificar él, ¿eh? te tiene que identificar a ti y te tiene que la categoría profesional. Y ya está. No, ah, que vale, que vale, lo que pasa que lo que te pregunta él es que, y claro, tú... si el empleador, como él está irregular, firma no, la petición para que Diego y todos vosotros ya no estéis irregulares. No, vamos a ver, eh, es una cosa que quería hablar antes, os he dicho que quería hablar antes. Decir, venga, háblalo, que, venga. Las puertas y cuerpos de seguridad del Estado lo que van a hacer es te van a interceptar, que están limitadas los movimientos en la calle, salvo. Lo no, que establece el artículo 7 del Real Decreto para ir a la farmacia con el ticket de la farmacia, para ir a la compra, el ticket de la compra, para ir a trabajar, te tiene que decir: Mira, yo soy Alberto de Enrique, DN y tal, la empresa es cual y voy a contratar a Don Luis para esto. Y este, tengo contratado a Don Luis y tiene esta categoría profesional y esta jornada de trabajo. Ya estás o sea, ahí, no te está diciendo, no, es que mira, como yo soy irregular, no sé, aquí la a juan, la policía, eso no le da igual. igual, lo que quiere es que vas a, a trabajar, no, Diego. Ya sabes que nosotros os apoyamos. ¿A dónde vas? Pues, no, pero que te lo digo, lo digo en serio, eh, Diego y Don Alberto te está diciendo y mañana le preguntamos a los. ¿El permiso de trabajo a los policías? Eso es lo que yo. No, la policía el permiso de trabajo no quiere. Lo que quiere la policía a... es estar seguro que vas a trabajar, que no la vas policía, a ver a, la... a ver series. La fuerza Diem. y cuerpos de seguridad del Estado te va a interceptar para decir dónde va usted. Pues me voy a trabajar, tenga usted eh, aquí, dice dónde voy a trabajar, quién soy yo. Mi y ya está, y, está y no me lo he inventado. Ella no te va a pedir si tienes permiso de trabajo. Ellos lo que quieren Opción saber va. es que vas a trabajar, que no vas a darte un paseo, yo que sé, eh. vale, y si pues, qué sé, para idearte. ¿Qué puede ocurrir? A ver, déjame de por favor. Venga, pero venga, que es que hay muchos para preguntar. Venga, venga. Pues, ¿qué puede ocurrir? Esto es muy importante. Puede ocurrir que te diga, mira, no me lo creo, esto no vale para nada, vas a ser sancionado. Sancionado. Claro. La vuelta te vas para tu casa. Siempre colaboración absoluta con la fuerza y coposura del Estado. vale Puedes decirte, pues, mira, pues, pues papá, estoy continúe. Pues, te dice que no, que no se lo cree, que tal y que cual, te sanciona, muy bien, te sanciona, te vienes a Ahora y, hablamos de lo de la sanción, pero bien, ahora hablamos de la sanción, que don Alberto se, os ha preparado una cosa sobre las sanciones, pero bueno, escucha, es que como hemos. Eh, bueno quiero que hable jesús que le ha pasado a él jesús que trabaja en un gran supermercado te pongo jesús ya tienes el audio cuéntanos cómo es en mira. vuestro gran supermercado el permiso para ir a trabajar para quitarle miedo a diego mira diego no pasa nada únicamente que cuando te den un papel que te den con el nombre de la empresa el nombre del director el nombre de donde tú vas a trabajar en qué departamento y qué horario tienes de trabajo Únicamente con eso no va a pasar nada. Pero Jesús, es, es que el problema que tiene Diego, que el que le da trabajo como es en B, sí. pues entonces... No, sabe y... no, no Diego, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿el papel no te lo quiere hacer o el, el empleador sí te lo quiere hacer el papel? No, no tiene que ver, no tiene que ver. O sea, puede ser en B, en C y en F. Da igual, es decir, este no, señor está no pasa aquí, nada. A ver, si está contratado, si no está contratado no puede hacer Diego eso. Diego reformó, claro, no, es que está contratado verbalmente porque Diego no tiene el papel para trabajar, él está claro, de turista. Claro, porque tú como turista yo. Claro, oh, sí, sí, es. yo te he entendido, Diego, sí. ¿Qué le decimos no, a Diego? Que... Venga, entre Don Alberto y... y Jesús, ¿qué le decimos? Únicamente cuando pero, yo, eh, vale. pero un inciso, un inciso Diego, pero el papel te lo quiere hacer o no? Sí, sí, me lo va a mandar ahora por WhatsApp. Pues que te lo haga y ya está, no tiene claro, más, no, quítale el miedo al empleador! No, lo ha mandado por WhatsApp, ¿no? Únicamente cuando, si si te para la policía, te van a decir, ¿dónde va usted? A Madrid, para estar zona y, para, y, y el sitio que sea. Únicamente cuando le van a ver el nombre de la empresa donde tú estás trabajando ahora. te sí. quiero decir? Y le llamarán por teléfono, caro A él le van a claro. llamar diciendo, ¿este señor tiene usted trabajando aquí? Y le va a decir, hombre, claro. sí o no. Y, y ya, ya está. está y está, y no, no se van a meter otro. en más, Diego. Y y no, no se no van a meter nada. nada, en nada. nada únicamente. Depende de cada policía, luego a lo mejor policía bueno que dicen, vale, venga, si usted para adelante y ya está. A mí me lo hicieron aquí en Madrid y me hicieron. ¿Cómo fue tu experiencia? Mira, Cuéntasela. Mira, a mí me llama, me, a las cinco y media de la mañana cuando me fui a trabajar, me pararon un coche de patrulla. ¿Dónde va usted? Y digo, pues mire, voy a trabajar. Le enseñé la documentación que me dio la empresa, el nombre, el director y todo, para justificando que yo estoy trabajando en la empresa. Y el hombre, el hombre ya no se lo creía porque me dice, es que a las cinco de la mañana usted de juelga. Digo, no, caballero, si quiere venir conmigo, me meto en su coche y vamos a la empresa mm -hmm. y hablo usted con mi jefe. Únicamente es eso. Y no te mm -hmm. van a decir más. Mm -hmm. y... mm -hmm. Pero claro, luego ya depende también de las condiciones que tú estés y las cosas, claro. El, en la documentación Pero... que te dé tu jefe, sobre claro. todo. En lo que tiene que hacer es que sea firmado de carácter digital, ¿vale? De acuerdo. Don Alberto, pero eso no se prestaría para que mucha gente entre amigos hicieran cartas ficticias, como decir yo voy a contratar a Foranito para. para buena pregunta, Milton. Buena pregunta. Entonces la policía lo que no quiere es picaresca, padre? la que policía no quiere picaresca. Quiere que vayáis a trabajar de verdad y ahí entra en conflicto con lo que tú estás diciendo, Milton. Que a ver si va bueno. a ver picaresca. Entonces, pide, no, hombre, firma digital, no sé si van a tener, don Alberto, firma digital. En ese, no, claro, pero. No, hombre, lo que la van la a hacer es llamar, llamar, seguramente. Ver, ¿Por qué he dicho yo lo de la firma digital? No, no, no, lo de la firma digital es porque identificas a un señor, a una persona que emite un documento y se lo da a un tercero. ¿Por qué? Porque hay que ir un poquito por delante de los demás. ¿Qué pasaría de contrario? Por lo que acaba de decir este señor, pues me fabrico yo el documento y me autorizo yo mismo. ¿Qué es esto? Esto es una falsificación de documento privado. Es un delito contemplado en el Código Penal que se juntaría y concursaría con otro delito que es la desobediencia. Con lo cual, ojito con falsificar. Nadie va a falsificar aquí nadie. Bueno, lo, que no, está, no, lo que está preguntando no, no, aquí, aquí no se va a falsificar, pero ojo, porque la picaresca está siempre claro. claro, ahí claro si falsificara y sería otro tema, no falsifica Fíjate pero... que yo qué sé, pues tengo un amigo que se llama sí, Lo que ha dicho el... Milton, claro, Milton, si se si empezara la gente a falsificar, eso sería ahí entramos en otros niveles. Eso sí sería de Claro, y eso ya que lo haga. Libertad, pero ir de buena la fe, la fe como quiere ir, Diego, a un trabajo, aunque sea en B, y nos está preguntando aquí sí, la forma de julio Julio por España lo estaba preguntando también si tú vas a trabajar en B tienes tu papel de verdad que no es inventado no tiene que haber más no, lo más que puede pasar que te acompañen a ver si es verdad que vas a trabajar y te acompañan no, o sea, que es verdad lo importante lo importante sí, bueno, no, ya, es, es que la forma de retribución escúchame por favor la forma de retribución nada dice el real decreto es decir aquí te pueden pagar en A y en Z eso no te dice nada, el real decreto te dice usted tiene que ir a trabajar y ojo que tiene que ser todo en nómina ¿no? Estoy ya totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Don Alberto. El, el real decreto no dice que te tienen que pagar en A o en B. Lo que dice el real decreto es que queréis ir a trabajar. Y entonces señor llevar vuestro contrato, ju hay un señor que está contratado para hacer una reforma o lo que sea. Pues el papel del señor y ya está. La policía no es en todo caso va a comprobar que eso es cierto, pero no se está. va a meter si el señor te paga en A, en B o en C. Yo si creo que más claro de... que el agua, está si claro, está claro de... lo ha dicho de... el letrado, de... lo digo yo y está clarísimo. Porque no es materia de, no es competente, la, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no son competentes en materia de laboral, ¿vale? Perfecto, pues don Alberto, no es... creo que ha quedado aclarado perfectamente para todos. Le voy a dar la paso a Edison, que ha levantado la mano. Edison, todo tuyo, actívate el audio si puedes, o si no te lo intento. Ahí lo tienes ya. Bienvenido sí, sí, sí. Edison. Recuérdale sí, bueno, a todos bueno, los prilines. Recuérdale dónde estás, a todos los prilines que no te hayan visto en los otros. Los que queráis ver los otros vídeos, ahí debajo están, eh. Que hacemos uno cada día en vivo. Like si os está gustando, por fin. Like y, y suscripción compartir, y compartir con los grupos. Eso, y compartir, compartir para que ayudemos al máximo número de gente. Muy importante. Bueno, eh, buenas noches, don Alberto. Mi nombre es Edison Palomino, eh, soy de Colombia, llevo tres años acá en el país, estoy acá en Valencia. Eh, mi pregunta es la siguiente don alberto mm, yo ya tengo todo el tiempo cumplido ya tengo todo listo para estar ya tenía todo listo para acogerme al arraigo social tres años Entonces, has cumplido soy... ya no edison Sí, yo tres años tres años empadronado ya, yo ya tengo yo ya estoy listo lo único que me falta es el contrato y te ha pillado ah, el bicho para... en medio te ha pillado el bicho en medio claro entonces eh, ahora pues ya la vería un poco más complicada porque ya pasa la temporada, del verano, Semana Santa, las fallas, entonces mm, por esos lados pues ya me queda más duro conseguirme un contrato de un año. Pero mi pregunta es la siguiente para don Alberto, yo me Dime. puedo regular, eh, puedo sacar mi, mi, mi permiso de residencia, así sea entonces eh, sin trabajo, mientras tanto para estar más tranquilo, ¿Cuánto tiempo dices que llevas en España? De tres Colombia? años, don Alberto. Tres, tres años. años tres años lleva ya. El yo ya tengo los tres años empadronado tengo todo. Es lo, lo que pide, ¿no? Me faltas el, el sí. contrato. Estoy en la misma situación. O la oferta, el... o el contrato, o, o la, lo que lo explique mejor don Alberto, o la, o la ¿Promesa? promesa, ¿no? Sí, sí pues te, si tienes la promesa del contrato, de la promesa de contratación, perdón, o tienes el contrato. O tienes cualquier otra vinculación con la empresa que desea contratarte, lo podrás, eh, digamos, eh, tramitar como arraigo laboral. Y si Bien. no tienes ningún dato de carácter laboral, podrás tramitar una residencia eh, de arraigo social. ¿Mm? ¿Se podría hacer, hacer por vía telemática todo esto ahora que está el no, dicho? Porque, eh, no, ¿sabes por qué? Porque todos los documentos y tramitaciones que son requeridas la presencia del, eh, del interesado no se pueden tramitar de forma online. A ver. Don Alberto, o sea que yo puedo solicitar mi residencia e igual me la harían por un año y entonces cuando se a vencer ahí sí ya me tocaría presentar nuevamente sí. todo más más la oferta laboral para que ya esa siguiente me salga con trabajo. Correcto. O, correcto. o en el o podrías en... tramitarte no. la residencia por de ar por arraigo por llevar tres años allí aquí en España y luego posteriormente eh, con ese, digamos podrías trabajar y con la oferta de trabajo. Por la promesa de trabajo, tramitar la residencia y por cuenta ajena. ¿Pero qué tiempo pues tengo que esperar? Por ejemplo, a mí me llega la residencia y qué tiempo tengo que esperar para presentar una oferta laboral. ¿Tengo que esperar a eh, que se me vaya a vencer, No, a vaya no en cuanto la al, tengas, lo puedes ya mover. Edison. Si no hay ¿sabes? que esperar un año. No, se... no. no, no. No, lo que tardes no. es conseguir la oferta. Ah, sí, vaya, es a tu favor, no, joder, no, solo, no, Perdona, he no, no, dicho un taco, no, perdón. Se me ¿no? sí, sí, o Sea a tu favor, Edison. Lo que tardes sí, sí. en encontrar la oferta. Sí, Mira, no es la... Tipo en mi favor, claro. Y claro. yo quería saber que, eh, yo así por el momento no puedo tener eh, NIE, ¿no? No puedo hacerme un NIE, nada de eso, no. No, es que el NIE no eh, te lo dan así como así. El NIE te lo dan porque es una tarjeta. Que va adherido a, a un número que te ubica como... En España. Si tienes un motivo de negocio con España, te dan el NIE, pero tienes que estar regular. Por lo tanto, el NIE hay que pedirlo cuando estás en los 90 días de turista, porque luego ya no te lo dan, porque luego si no estás regular, no uh -huh. te dan el NIE. Y entonces, lo tienes que pedir cuando estás regular y tener un motivo. Pues mira, me voy a comprar una moto, y el que me vende la moto me pide un NIE para hacerme la factura. Eso sería un motivo. Una cuenta bancaria. La cuenta bancaria, cuidado, que lo han, no han cambiado un poquito. Yo antes decía no, no la cuenta no, no, no, bancaria, pues sí. pero luego hubo. Pero bueno, tenéis que tener un motivo y estar regular. Regular puede ser estar de turista. Pero cuando ya estás irregular, aunque tengas motivo, no te dan el NIE. Pero ya si pasan los tres años, sí. Ya si pides el arraigo social, hay persona sí. Una persona en los primeros 90 días, antes de los 90 días, puede solicitar sí, el, sí. el NIE. Sí. Y me pues, dijeron, no, es que me voy a comprar una moto sí. y para estar Tenemos, Edison, he tratado. hecho consultorías que además se iba a comprar vale. la moto. Vale. Y te lo juro, ¿eh? Y el, y el de vendedor, pues, dígame usted su para Se fue a la policía, mire, me voy a comprar una moto. Me, a ver, enséñeme la oferta que es verdad. Lo que decía Milton, no vale inventárselo. Le llevó la oferta del de las motos y le hicieron el nie. Sí, sí. Uh -huh. la, lo que dice la ley... Y el que tenga dudas, que me ponga un comentario, que le pongo directamente lo que dice la ley. Eh, cualquier persona que tenga una ración, relación socioeconómica con España. ¿Qué quiere decir eso? Pues que me quiero pedir el wifi, me quiero comprar una moto, me quiero abrir una cuenta bancaria, aunque ahí lo han cambiado un poco y te dan otra cosa que no es un NIE, te dan una autorización para abrir bancaria. ¿Vale? Pero todo lo demás os sirve. ¿Vale? Y ah, vale, digo. pues muchas, muchas gracias. Eh, pues ya quedo con la duda resuelta y pues. Si no puedo conseguirme el contrato porque ya no me valdría porque la temporada está perdida, entonces eh, puedo solicitar mi residencia y ya cuando tenga la oferta sé que lo puedo la, la presento a nomás la tenga el precontrato. Así es, pues claro, como, como estás en el salón cuando querés preguntar levantar la mano e intervenir directamente. Mira, don Alberto, le paso una del sí. chat que dice Jacqueline López dice jacqueline sí. lópez le pregunto tengo una tarjeta de asilo pero se me vence en mayo por el bicho es que no puedo decir el nombre que youtube no quiere que uh -huh. se diga el nombre total que uh -huh. le vence en mayo la tarjeta de asilo por el bicho me darán una prórroga por igual cumplo mis tres años en julio a ver eh, si, tú, si te vence en, en mayo el tiempo durante ese que ha estado el estado de alarma ese no se cuenta de acuerdo? Con lo cual se prorrogaría. Es decir, si ha durado el estado de alarma tres meses vale y, te, y, y dice que vence en mayo, pues entonces mmm, cuando se levante el estado de, de alarma habrá que sumarle los tres meses. vale Ya no sería mayo, a lo mejor es septiembre. Sí, que todo este tiempo está congelado para los trámites. Sandra Garzón sí. dice, eh, mi pregunta es para el letrado, Luis, me, de, me denegaron el asilo hace un mes y llevo dos años y medio en españa esto me afecta al momento de pedir el arraigo social a los tres años muchas gracias sandra garzón eh, sí, que te diga ahora don alberto pero si has estado físicamente tres años en españa y no te has ido y han pasado los tres claro. años y puedes acreditar los tres años independientemente de que esos tres años hayas pedido asilo o hayas visto series como hace mi vecino todo el día y no hayas hecho nada más lo que dice la ley es que cualquier persona que esté en España tres años físicamente y no se haya ido en esos tres años y lo pueda acreditar, pues con su empadronamiento o con otras notas en medio, y puede pedir el arraigo social, como está haciendo, como nos está preguntando Edison, creo que era vale, a que te responda a sí, sí, sí. don Alberto correcto es decir si tú estás aquí durante un tiempo determinado que es el que te exige la legislación y lo puedes acreditar puedes pedir el arreglo social son tres años y eh, durante esos tre entre esos tres años se cuentan los meses que has estado en eh, Hemos estado de eh, estado de alarma pues contaría igualmente y ahí te digo que da igual que hayas pedido el asilo y te lo hayan denegado. no tiene nada que ver sí, Mira, sí, míralo. No tengo... Hello, me, mira algo que me dice lo Luis, cuando pedimos seguir los pasos Doctor, de perdón, Portugal... una cosa, Luis, perdón, perdón sí. una cosa. Si le ha pedido el asilo y se lo han denegado, que sepa que cabe recurso ante la audiencia. ¿Mm? También, pero como ya llevas tres años, ¿para qué vas a recurrir si ya vas, puedes pedir arreglo social? Pero es cierto lo que dice Don Alberto, podrías recurrirlo. Todos los que os denían el asilo podéis recurrirlo, pero si ya casi estás en los tres años, mmm... posibilidad que tiene posibilidad que tienes me está diciendo el Low dice que el lo vamos a ver yo cuando digo que sigamos los pasos de portugal que firméis que me refiero a que os regularicen a todos no que os regularicen igual que portugal ha regularizado a los suyos porque portugal solo ha regularizado a los que habían pedido no sé qué no yo lo que estoy diciendo que os regularicen a todos y que como ejemplo tenemos a portugal que ha regularizado a sus inmigrantes vale entonces yo es lo que, que, que firméis la petición para que el gobierno ya os regularice a todos. Cómo lo haga el gobierno ya será cuestión de cómo lo decida el gobierno. Yo no soy quien, ni nosotros, pero que regulariza a todos, eso sí lo queremos. No solo a los 18 a 21 que quieran ir al campo, porque con eso no llegamos a los 80.000, sino a todos los que estáis en España por motivo del bicho, porque sois los más vulnerables. Pongo de ejemplo Portugal, porque Portugal lo ha hecho. pero pero no tiene uh -huh. que ser exactamente como portugal vale un like si os ha gustado el vídeo ahora vemos alguna pregunta más y ya terminamos os pongo sí. eh, la firma eh, para la petición sí. para que os regularicen a todos ya como que lo haga el gobierno pero a todos señores de gobierno es el momento de demostrar que estamos con la gente uh -huh. Don Alberto, ¿tiene alguna usted el chat que quiera leer? ¿O se la leo yo? Así. Pues eh, es indiferente, indiferente pero vamos Mira, que... pues te digo esto, David Aguirre. Dice: Hola Prisliner, si aún no he alcanzado a meter papeles y estoy en calidad de turista, si entra esta ley, nos quedamos por fuera. Mira, David, cuando entra la ley lo sabremos. Es que no lo sabemos. Cuando hagan la ley, pero no seguramente no te quedarías fuera. Y de todas formas, que sepas ya que si estás de turista. Y tienes entre 18 y 21 años. Si quieres trabajar en el campo, ahí tienes ya una opción de regularizarte. Uh -huh. ¿Vale? Pero lo que queremos es ampliar eso. Esto más no va a venir para nadie. A ver, ¿alguna más, don Alberto? Sí, ¿Alguien de, eh, de, de, sí. lea usted una y luego paso a diego Sandra ¿Sale? Garzón. Eh, Sandra Garzón, perdona otra pregunta. Luis, me denegaron el asilo el 3 de febrero y tenía un mes para recurrir. Aún puedo recurrir. A, a... bueno vamos Esa es a lo que usted le ha dicho, ¿no? De que puede recurrir. Es la sí. que preguntaba antes, Sandra. Claro, ya no lo puedes recurrir, no te sé. Ten en cuenta que el plazo es de caducidad. Quiere decirse que si te dan un plazo para recurrir, son dos meses, 3 de febrero, marzo, pues tendrías todavía la posibilidad de recurrir Porque eso días. sí estaría congelado. Mira, a ti te ha servido, Sandra, el bicho. Porque te ha congelado el plazo, ¿no, don Alberto? Claro. No te ha corrido el plazo. No te ha corrido el plazo, Sandra. No corrido el buena buena idea. Voy a dar paso, voy a dar paso a los de Zunca que han levantado la mano. Por ejemplo, Mar, me voy un poco eh, eh. a ver. oscar Escobar, venga, haz tu pregunta, oscar Actívate el audio. Oscar Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, venga. Ya está. mira, no, que quiero brevedad, amigo, claros. brevedad. Sí, este es simplemente el aviso para que la gente sepa el, la clave, ahí se puede leer perfectamente. Vale, Señor, pero ya Carlos, mañana, ya mañana que ahora el salón de Zoom, sí, está cerrado. Sí, pero... para, para que quede, para que quede por escrito, porque de pronto a veces no vale, escucha muy bien, pues hay que quede escrita la... Te lo agradezco un montón, Oscar, los que queréis estar Sobre aquí como invitados. nuestra gran amiga, nuestra gran amiga Mirta, que nos ha hecho mucha falta. Hoy nos hizo mucha falta Dora, nos sí. Dora. Bueno, aquí podéis estar, no, no es obligatorio estar todos los días, podéis variar, pero los, los que queráis participar en el vivo, entrar a Zoom, el enlace está también debajo del vídeo, entrar entre las 8 y media PM y las 9 de Madrid. En esa media hora abrimos el salón y luego ya cuando iniciamos el vídeo tenemos que cerrar la puerta para poder emitir el vídeo. Vale, bueno, entonces para terminar muchas gracias a todos ustedes, doctor, excelente su colaboración, don Alberto. gracias. Excelente. Gracias a vosotros. A vosotros. ¿eh? A vosotros. Ya, doy paso rápido a Diego Campuzano que también ha levantado la mano. Diego, si nos oyes, uh -huh. venga, haz tu pregunta que antes no la hiciste. Diego Campuzano. Sí es, sí gracias, muy amable este. Antes te estoy llamé Diego, para... pero no aparecías. Pero como tenemos otro Diego en la sala, sí ya ya pues, estoy. vale, venga. Sí gracias gracias uh -huh. Venga, Mira, eh, la pregunta es para el, el, el letrado es eh, uh -huh. en este momento estoy como turista y uh -huh. pues el estado de alarma pues creo que están congelados los, los 90 días eh, uh -huh. estos 90 días aplican para el espacio Schengen o es únicamente para españa y si llegase a salir de la unión europea en cuánto tiempo puedo volver a entrar para no quedar como irregular pero tú que tienes una eh, tarjeta de, de asilo lo dices no no no estoy de turista estoy de turista entre el 21 de no. el 21 de enero vale entonces eh, el tiempo que estamos de alarma no te cuenta no te no, no consume tu estado de turista aquí con lo cual puedes eh, viajar por, por, por, por la, todo el espacio eh, europeo, porque en eh, la Unión Europea establece la, libre, la libertad de movimiento No solo el espacio. Pero, pero como el estado de alarma es únicamente en España, entonces ahí no sé si aplicaría, por ejemplo, si pudiese mover sí, pues estado a otro, de alarma no puedes No puedes, no puedes moverte, amigo. Y de todas formas, si si en otros, en casa, otros países amigo. no tienen estado de alarma, pero tienen otras cosas. Hay algunos que tienen hasta estado de excepción o de sitio, no sé. Pero en estado de alarma, pues mira, ahora, que ya quitaron el estado de alarma. Supongamos si, que quitaron el si estado levanta, de alarma. Si entonces... se alza el estado de alarma, vamos a ver, vamos a escuchar por favor. Si se alza el estado de alarma, ¿vale? Te podrás mover conforme las, eh, digamos, lo que diga el gobierno en materia del estado de alarma. Porque puede decir todo, todo el mundo a la calle, ¿no? Pueden salir los de Madrid, o pueden salir los de Murcia, o pueden salir tres horas, eh, depende lo que diga. El decreto que hace el estado de alarma y en qué zonas, porque no es toda España. Te puede decir, levanto el estado de alarma en la comunidad autónoma de Extremadura, por ejemplo. Vale. Entonces, una vez que se levante el estado de alarma y tú puedas moverte, tendrás que saber dónde te mueves. Porque a lo mejor tú te vas a Inglaterra y en Inglaterra, pues sigue el estado de alarma, por lo cual allí no te vas a poder ir. Te van a dejar montar un avión para ir a un sitio en el que no puedes estar. O sea, esto es un poco aplicar el sentido común. Que se levanta esto en junio, ya no hay bicho. Ojalá Dios nos oiga. Y esto ha sido una mala pesadilla. Pues tú te coges el avión, te puedes viajar por toda Europa. Yo a veces pienso que estoy soñando. Porque esto parece una película, esto del bicho. Pero es real, es real. Digo, Luis, es real. Poner like, poner like si os ha gustado, por fin. Y los que lo veis luego, suscripción, like y suscripción. Y preguntas en los comentarios te están diciendo don alberto que muchas gracias por su bondad te están diciendo ahora mismo no, de. Gracias a vosotros quería, quería matizar porque antes a sandra garzón le he dicho dos meses pero eh, en, digamos por, eh, por lealtad procesal habría que establecer el, pre, el previo recurso de reposición que se interpone un mes contado desde la fecha de negación de asilo eh, de forma subsidiaria y posteriormente el, el recurso de contencioso administrativo con postulación de abogado y procurador Vale. vamos vamos a cerrar ya el vídeo pero en los comentarios podéis seguir y luego me voy a leer todo lo que habéis puesto pero antes dejo paso a marta urpi que ha levantado la mano aquí marta a tu última Gracias, aportación sí, sí. venga hola hola eh, quería decir dos cosas una que acá en argentina bueno yo soy de argentina mar del plata y ha salido un decreto de la embajada española en, en buenos aires diciendo que no van a dar ni a nadie desde acá, desde Argentina, y si la intención es sacar un NIE para irse a España a vivir o a, a gestionar algo, que lo saquen, que en España. Pues muchas gracias por la aportación, Marta. Es que ahora, claro, no es buen momento para sacar NIEs, pero vamos, los NIEs también se puede sacar desde el consulado. Eso, eso que estoy diciendo, pero vamos, ahora, ahora yo creo que es, que es... ¿Quieres añadir algo más, Marta? Sí, otra otra cosa este que me dijeron que, que es o sea si yo voy a españa a comprar una propiedad y no tengo residencia ni nada que no la puedo comprar le quieres responder don alberto yo no, no estoy sea. de acuerdo con bueno. eso pero ay, mira hay una bueno que te lo diga don alberto a cualquier te, mira te lo digo yo rápido a cualquier sí. persona sí. si por ejemplo ya no es que compres una residencia si te compras una, una residencia por valor de 500 mil euros una burrada o varias que la suma sean 500 mil euros es que te dan todo te dan el te dan permiso no, no, no, no, y luego no, si te compras no, no, no, no, mira ya ya no, pero eso te estoy eso es así ¿eh? Eh, pero luego hay otras pues a ver eh, un extranjero que viene aquí se puede comprar una casita perfectamente Perfectísimamente con el pasaporte y con Para su MIE, ti, que el gobierno el... español se lo tendría que dar que te lo diga don Alberto mejor te paso don Alberto y ya cerramos el claro. vídeo. vamos a ver que aquí no, no os os fiéis ahora le respondes pero Prilines os digo una cosa buscar siempre en todo segundas opiniones segundas opiniones o terceras opiniones de todo en vuestra vida sí, y sobre sí. todo cuando es algo importante porque si a lo mejor alguien hay en el consulado que a saber quién era un becario que tenían ahí te dice cualquier cosa no te vayas ya con eso que es la verdad absoluta. Investigar como hacen los buenos prisiones, buscar otras opiniones. Tenemos un chat de Telegram aquí debajo está el enlace que estamos las 24 horas. Contrastar la información de todas las fuentes y tomar vuestra decisión es muy importante. No os creéis lo primero que os digan. Pero ni siquiera si lo dicen en la tele ¿eh? que está todo no, no, muy no, no, no, no. que te lo diga don Alberto una opinión más y ya cada uno que vaya viendo yo te pongo don doy, Alberto. Mira, yo os doy mi opinión. Y de hecho estoy poniendo ahí mi WhatsApp y mi, mi email para que si necesitáis vale. algo adicional, yo os hago un análisis, lo busco y... Da, el... da tu opinión si se puede comprar una casa, una persona de fuera, claro, que, claro, claro. Que, pero que no sea tanto dinero, una casita normal. No, no, que, sí, sí, sí, compro, claro que vas, puede. Vas, una casa. Claro que y ese sería un conseguir. motivo para que te dieran un NIE. Claro, incluso sí, en tu sí, consulado, sí. ¿eh? Sí, o sea el de Argentina, Argentina o sea el de donde sea. ¿Sabes? Y ¿y daría ¿y daría una daría una residencia? Para la residencia necesitan la de mil euros. Pero para ah, comprar una casa. Porque yo soy, soy nieta de españoles y estaría esperando. no bueno, pues te pasas aquí dos años con una no lucrativa, una uh -huh. visa no lucrativa, te estás tus dos años y pides luego la nacionalidad. Y el que no sepa eso, que se vea los vídeos que os he hecho sobre todo ese tema. Una, una visa no lucrativa, con casa o sin casa. Te estás dos añitos en España, te piden que enseñes 27.000 mil euros, no que se los des a nadie ni que los compres ninguna casa, los enseñas, deme mi visa no lucrativa, me llevo dos años, y aunque aunque no sea nieta de español, porque la ley de nietos ya hemos dicho en el vídeo que está sin aprobar y con el bicho se ha quedado ahí en el congreso en algún cajón. Total, pero como eres de Latinoamérica, eres de Argentina, si llevas dos años con residencia legal en España, puedes pedir la nacionalidad, te puedes sí, hacer ciudadana sí, sí, sí, española. Dos años no será el camino más fácil. Vamos a finalizar ya el vídeo, Prilines. Que muchas gracias, más... eh, Muchas sí, gracias, sí. Alberto. Muchas gracias, Luis. Finalizamos el vídeo. Ponedle un like si os ha gustado. Por última vez os lo digo. Firmar la petición si queréis que os regularicen a todos. A todos. Portugal es un ejemplo. Se puede hacer. No es necesario hacerlo como Portugal. El gobierno lo hará mejor. ¿Vale? Hay que proteger a los más débiles. Hay un bicho por ahí pululando. Y, y vamos a pedirle al gobierno que os regularice. No que os dé ayuditas, que os regularice y ya con eso vosotros buscáis vuestros trabajos, que sois los mejores, vale. Mañana seguimos en vivo. Suscripción, el que lo vea luego, con campanita. Chao, chao. Hemos emitido desde todo el mundo y... y yo estaba en Madrid y ellos en cada parte del mundo. Muchas gracias, sí. Hasta mañana.